Un nuevo vlog en nuestro canal El día de hoy vamos a tener una clase online Con nuestra amiga Tana Que ella es una experta en café Y vamos a hacer cafés navideños Así que acompáñenos a ver si nos salen A Hayato y a mí nos gusta mucho el café Y nos gusta mucho ver esos videos Donde preparan café Se llaman homemade café, creo y mi amiga Tana es una experta. Les voy a dejar el Instagram de ella aquí abajo en la cajita de descripción por si la quieren seguir y da cursos online. Así que vamos a tomar uno de esos el día de hoy. Miren chicos, y ya tenemos aquí todo listo para nuestra clase con nuestra maestra Tana. Hello Tana. Oh, hello, hola que la two. Christmas mocha, moca, Wow. Hey. Yeah. Wow. <risa> wow, chicos, el primer paso es que hasta aquí le tenemos que poner agüita. Mm -hmm. El siguiente paso es agregar una cucharadita de chocolate líquido a nuestro café moca. Wow. Oh. oh.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 이렇게, 말고 좀 chunk, 이렇게 <웃음> 오케이? <웃음> 그리고 천천히 이렇게 chunk, chunk, chunk, chunk, chunk, chunk, chunk, chunk, chunk, chunk, chunk, chunk, chunk, chunk, 진짜 chunk, 진짜 잘해. 와 오케이 chunk, chunk, chunk, chunk, chunk, chunk, Ah, ¡No! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Wow! ¡Chachemos, El siguiente paso es agregar nuestro café. Y lo estamos volviendo a mezclar un poco porque recuerden que lo habíamos agregado. Siempre tiene que oler en su comida porque le habíamos agregado chocolate. 와우 오오. 진짜 예뻐 와우 잘했어 와우 이 쪽도 예쁘다 이 초콜릿 진짜 잘했어 와우 나 엄청 예슬이 아니야? 뭔가 나이. 그 아플리카에 있는 덧물 같은 느낌 아니에요? <웃음> 봐봐 봐봐 <웃음> 와우 <화나와, 화나와, 화나와. 웃음> <웃음> <웃음> <웃음> Wow. No, no, no. Stop, stop, Bichimana. Wow. wow. Chicos, y el último paso es decorar. Aquí tenemos estas galletitas y estos chocolates que elegimos a propósito en color verde y rojo para que fueran navideños. Así que Hayatito nos va a hacer los honores decorando. <laughs> It's like a Christmas tree. Yeah, it looks like a Christmas tree. No. Yes, yes. 왜 이쪽에 가? 아, 괜찮아, 괜찮아. 그, 괜찮아. 그, 그 초콜릿 웨이퍼 <laughs> 맞을 <laughs> 거야. 괜찮아. Oh, 여기. Wow. 오. <laughs> oh, good, good. Good. <웃음> We're finished. That's <laughs> so cute. 아니, 아직 아니야. 난 넣고 Oh, okay. It's going to be a very sweet <laughs> drink. Wow, ¡Gracias, ¿Ok? ¡Es para la... ¡Hay caloría! Cheers. Okay.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 It's like a really nice uh, coffee drink! Yeah. Yeah. So nice! Thank you so much Tana! Oh, I'm so excited! So fun, Please follow Tana on Instagram, she's very talented! See. Sí. Insta story. are <laughs> <항상> 재미있어요. <laughs> 그냥 커피 만드는 것도 재밌었는데 그냥 오랜만에 따나랑 얘기한 것도 아, 재밌었지 않아? 네네 따나가 네. 우리 지난 친구 한국에서 한국에서 처음 갔을 때부터 보도 많았어 음. 우리 똑같던데 학원에서 내 학원 <웃음> 똑같던 학원에서 이반 친구였어 시시 처음부터 우리를 알고 있는 사람 중에 하나 그렇지? chicos y se dieron cuenta de que tenemos ropa de pareja están de moda estas chamarritas y yo me compré esta en H&M y él se compró esta ayer ayer se la compró en Uniqlo y ahora tenemos ropita de pareja, somos dos ositos Uri Teddy Bear, Teddy Bear suavecito muy muy suavecito, suavecito. <laughs> y muy 언제... calientito Sí, 뭔지 모르겠지만, como Sí. sí. en 이런 <laughs> <laughs> <laughs> 이거 우리 어떻게 부르는지 아세요? 에? 네? 아 우리 강아지? 네, 이거 우리는 프림 재킷이랑 프림 자켓이라고 해. 부르고 있어요. 그래서 그냥 밖에서 뭔가 이거 입는 사람 보면. 프린이다 프린이다 <웃음> 우리 강아지! 털좀 비슷해서 그랬어. 예이 <웃음> <웃음> 우리도 드디어 썼어 <샀어>, 프린. <웃음> 우리 프린 야켓 있어! 워~~라~~ <웃음> 프림~~ <웃음> <웃음> 이렇게 널고 <나오고> 있어요 수아버지 또 수아버지 또 수아버지 또 하야티 에에에 Chicos, y ya estamos todos abrigaditos y listos para irnos. Hoy vamos a ir a ver un festival de luces navideñas que es todo inspirado en Japón porque estamos en Kyoto, una ciudad muy tradicional. Así que vámonos. Vámonos. ¡Sí! Sí. Chicos, ya llegamos al festival de luces. Wow, estoy muy sorprendida. Esperaba algo muy chiquito y está grande. Wow. Gracias. Entrar aquí vale solamente 100 yens. <laughs> Thank you. Wow chicos, vean esto, qué maravilla, Qué ok. Chicos, la verdad es que nosotros no estábamos esperando mucho este festival porque vale 100 yen y es un parque, o sea, aquí es un parque normal y nada más lo decoraron con los de de Navidad y estamos muy impresionados. Ya, yeah, 진짜 많이 기대 안 했는데 no, no, no, no, no, 그 아저씨가 그 얘기한 그 궁금해, sí. 가자. 확인을 해야 돼. 으아, 으아, 으아. 으아, 으아. 으아, 기대하고 있어. 으아. 으아. 으아. 으아. 으아. 으아. 으아. 으아. Chicos, tienen a los Power Rangers. ¿Yo a orioso. eso? Ania, yellow chel. ¿Yellow? ¿Yellow? ¿Yellow? ¿Yellow? Ania, orioso. yo a yellow chel? No muy a ¿ver que chico mío? No, no, no ni gol. Lighto, Chicos, me estaba diciendo Hayato que al parecer está este festival de luces. Lo organizaron como que las personas que viven aquí cerca y vemos aquí el nombre de una escuela. Así que al parecer todos juntos en equipo armaron todo este festival de luces y les quedó increíble, está súper bonito. de ¿Qué es ¡Ah! ¡Sí! es Chicos, y hemos llegado al Fuchimi Inari Luminoso Este es un templo muy famoso Aquí en Kyoto hicieron la versión luminosa en chiquito ¡Qué bonito! Chicos, este templo está en una montaña y haz de cuenta que estamos subiendo la montañita del fuchiminari de veras porque está así como en subidita wow les quedó muy bien está muy bonito Disney magia 아니야 엄마가 이런데 오면 항상. 아, 나온것 같다 해서. 데이즈미. 에스카미 마마 더레속 브레인 된 동상. 네, 근데 우리가 한국에 있었을 때 신청. 그 사실 한국에서도 이런 네온이라고 하나. 네온 라이트. 엄청 많잖아. 사실 뭔가 이 작가이 아니네요. 뭔가 술집, 치킨집 그런 내용인데 음. 근데 그거를 그냥 봐도 근데 우리나라에 이런 거볼수 없으니까 야. 나 영아치 너무 신기해 나도 시시. 처음에 한국 갔을 때 아니. 똑같았어 스위스위 그거 나는데 너무 귀여웠어 <웃음> 엄마 보고 싶다 어... 안녕 엄마 항상 우리 보고 있어 아이고 니? 엄마 안녕 엄마 안녕 아빠 Ay no chio. I'm waiting for my blue prince. ¿Eh? My blue prince. Dame el girago. Yes, you're my blue prince. Ay go, Omedetou. Omedetou. <laughs> Chicos, y hemos encontrado el corazón que nos contó el señor que había hecho con botellas de plástico y está súper bonito. Es la atracción más grande del día. Wow, hasta hay fila! Miren, es este de aquí, aquí están las personas esperando su turno. ¡Wow! Y tiene un pinito de Navidad. Chicos, creo que no se nota, pero es que hasta el pinito es de botellas de plástico, miren. ¡Wow! Para finalizar el día vamos a cenar aquí. En esta izakaya se puede elegir así la comida en esa pantallita. Sanmen, mochi mochi. Mochi? mochi, mochi, mochi. ¿Mochi? Sí. Eh, mochi, mochi, mochi. Mochi. Vale. Este tipo de comida japonesa se llama yakitori. Tienen de muchos tipos y son esas banderillas que tienen de carne, de verduras y de mochi que yo acabo de pedir. Ay, hola. higo de mochi está. Hijo de Hijo de mochi ¡Ay! Calientito, yo pedí un tecito Hemos venido a una izakaya Las izakayas son como los bares japoneses Pero Hayato y yo casi no tomamos alcohol Entonces yo pedí un té calientito Porque venimos de, de la montaña y hacía frío Y Hayato pidió jugo de naranja Somos un par de viejitos Urijara monihara pochi y sí, ah? Ya llegó el primer plato. Adivinen qué es Arrocito. Sí, pero es un arroz que viene con verduritas y miren, aquí debajo tiene el fuego. Apenas está cociendo y tenemos que esperar 30 minutos para poder comerlo. Oh sí, es muy rico y ya comenzó a llegar lo bueno va a ir saliendo de poquito en poquito estos son los famosos yakitori este es uno de los clásicos que es de pollo con verduras y este es de mochi o sea de pasteles de arroz es mi favorito y esta es una ensalada de papas y lo de arriba es bonito flakes que son es pescado seco mm. <risa> <웃음> <오> 네, 오이, <웃음> 여기가 너무 상이 응. 모든 메뉴가 300원인가? 응. 아, 300원, 그리고 일본에 어디 두고 있어요? 많아요, 많아요. 아, <웃음> <응>. <웃음> 맛있어요? 응. Chicos, y para cerrar con broche de oro nuestra comida es la hora de el arroz. Miren qué rico.